cada ser humano es parte de la justicia divina si una persona comete un pecado grave debe ser juzgada y cada uno de nosotros debemos actuar condenando esta acción porque cada uno de nosotros somos parte del karma en la vida de los demás solo puedes juzgar si tienes la conciencia limpia si das el ejemplo si puedes dominar tu carácter las mayores atrocidades se dan cuando no hacemos lo suficiente colectivamente en denunciar los abusos del poder y pensamos en mantenernos en nuestra zona de confort viviendo la vida como si fuera una película en la cual las cosas malas le pasan a los demás si hacemos la vista gorda sobre un problema de nuestra sociedad le damos la capacidad de escalar a tal punto que llegará a golpearnos la puerta hoy tenemos herramientas maravillosas para para defendernos como son las cámaras de nuestros celulares debemos armarnos de valor y combatir la injusticia para poder disfrutar de un mundo mejor escríbeme en la caja de comentarios qué acción te gustaría denunciar soy Robert Dalí te invito a suscribirte a mi canal